una vez hemos practicado diversos ejercicios de trabajo abdominal en la primera parte del módulo 3 vamos a adentrarnos en algunos ejercicios más en esta segunda parte algunos de ellos muy interesantes para un trabajo efectivo y saludable de esta musculatura